Hola, Dios de la luz y la oscuridad. Por lo menos que se vea la mano, aunque prefieres mantener tu identidad en el anonimato. Prefieres sí. mantenerte en la oscuridad sí. antes de salir a la luz. Vale, vale. Yo te iba a hablar, otra vez se me ha olvidado. No algo bien. muy importante. Pero se va a olvidar. ¿De qué te iba a hablar? Ni me lo has comentado entonces, no lo sé de ah, sí, el American way of life. El American ah, bueno, way of life, de... el ah, bueno, American way, de... way of life, claro. El sistema capitalista, ¿eh? el sistema de mercado, porque hay gente que cree que el sistema capitalista y el comunista son, están enfrentados y que son diferentes. No, están jugando con dinero y compran y venden personas y cosas. Es el sistema de mercado, solo hay un sistema. Le pone dos, dos variantes, pero el comunismo y anarquismo ya, ya no está por ningún lado. Bueno, ya, ya se ha quedado claro que solo es el sistema de mercado. Comprar y vender y el personas. Del norte, ¿no? ¿Qué? El del norte y en Corea Norte da no? igual. Eh, el sistema de mercado es comprar y vender personas y cosas con dinero. Sí. Estamos de acuerdo en eso. ¿eh? Sí. Simplificando. Bien. Sí. Y claro, comprar y vender personas y cosas con dinero. ...es la mejor manera posible que tenemos los humanos ...de organizarnos entre nosotros... ...y no podrá haber ninguna manera mejor en el futuro... ...nunca jamás habrá nada que sea mejor que... ...comprar y vender personas y cosas con dinero... ...a la mente humana no se le va a ocurrir nada mejor... ...nunca jamás por los siglos de los siglos... ...que comprar y vender personas y cosas con dinero... o sea todos los años de la civilización... ...el imperio egipcio, los griegos, todos... ...hemos llegado a la conclusión definitiva... ...de que no hay nada mejor que comprar y vender... ...personas y cosas con dinero... No sé, es que ahora son papeles, antes eran oro y molado. Lo que pasa es que hemos perdido la esencia de lo clásico. Soy ateo. Soy ateo. Eres ateo. Vale. No, pero no, eres más ateo. Pero en tu religión, a muerte. ¿eh? Como de chocolate con vida? ¿Qué vida? ¿Qué? Como tu moneda de Sepa. chocolate cuando empezaste es pues, sí, es. con ese sistema. Claro, esto no, era es una no, alternativa. ¿No te moló cuando tenía las la 200, sí. las 500? El, oro, el, oro, el colorcito del oro mola, ¿sabes y por qué? es puede, porque puedes crear un tesoro. Claro, tiene la cosa, la cosa del tesoro que lo tenemos ahí con los piratas porque y tal, de somos niños. Nos cuentan como historias de tesoros y todo No, un... somos codiciosos como pez. <risa> somos <risa> los cuervos que hablan. <risa> será tú. No, y tú, que no te callas ni bajo agua. Yo soy codicioso en atención. Lo es, pero eres codicioso. Codicioso, codicioso, sí, codicio, codicio, pero yo no codicio el mismo dinero, yo codicio. codicioso sí, da igual, da igual. de codicio Soy Codicioso divino. Es un pecado capital igualmente. Un pecado capital. Ya está, el pecado capital es comprar y vender cosas con dinero. Personas y cosas. Eso sí que es un pecado capital del capitalismo. El pecado capital del capitalismo. Y el capitalismo, el sistema de mercado, claro, parece ser un sistema, es un sistema económico. No, es una puta religión. Es una religión. Funciona por fe. perdona. te estoy... No, no, que va. Bueno, a ver si un poco podría bajar la voz, ¿verdad? Pero por discreción. Que lo que aparte me he hecho más fotos. Ah, sí. Te vas más a la sombra, ¿eh? Más a la sombra. <risa> te escucho, te escucho. Te has alejado de mí. <risa> y estoy en pleno sol. Vale, vale. Eh... Entonces. El capitalismo es una mierda. El sistema de mercado no es una mierda, es una religión. Es una religión. Hombre, que funciona para unos fol... ¿Qué? Que funciona para unos No, funciona. Todo el mundo está jugando a esa religión. Que, ...que básicamente es o sea, como ¿La mayoría no sabe jugar? Eh, no, juega, claro, juegan, claro, eh, juegan mal... ...porque claro, no son los que han diseñado el juego... <ríe> ...los banqueros y estos que han diseñado el juego... ...pues ganan... ¿Quién, ...¿quién gana en el casino? ...la banca... ...¿cómo va a jugar a la banca? ...con la banca... ...¿cómo va a jugar con la banca? ...¿quién va a ganar? ...la banca... <ríe> es, de, ...es de tonto... ...está buscando dinero... para que gane la banca... O sea, ...si tú te pones a buscar dinero... ...va a ganar la banca... Entonces, <ríe> Hagan lo que hagan, y gane lo que gane, claro. gana la banca. Yo, pues no juego, que le den por culo al juego del dinerito. Que además es una cuestión de fe. El dinero tiene un valor fiduciario Si yo creo que este billete de 50 euros es más valioso que 6 kilos de tomates, y el otro de la frutería también se lo cree, me da 6 kilos de tomate por un papel. ...hay que creer que el papel es más valioso que 6 kilos de tomate... ...porque no lo es, en realidad, no lo es... No lo es, es, ...es una fantasía, es un, le has metido el crédito... ...has creído que el billete de 50 euros es más valioso que 6 kilos de tomate... ...y me estoy quedando corto, creo que es más valioso que 14 o 15 kilos de tomate... Bueno, a lo mejor no me lo tanto. <risa> bueno, da igual. En cualquier caso, eh, es un patrón. Eh, bueno, perfecto. entonces, entonces, eh, eh, el, el sistema de mercado capitalista funciona porque la gente cree que. ...hay que ganar dinero prioritariamente, es una creencia religiosa. ¿Y ganar dinero para gastárselo. Sí, para gastárselo al final el mantenimiento, básicamente en emborracharse. Al final ganar dinero para pagar un cubo de piedra... ...que no es la mejor manera de vivir, según lo que yo estoy empezando a investigar en la playa. ¿Tiene muchas carencias vivir en un cubo de piedra... ...limitándote los accesos a las fuentes naturales de energía? ...y de limitándote y, y el de, de, de, de, de, de acceso a la naturaleza... ...o sea, es, aislándote de la naturaleza... ...por miedo a la naturaleza... <risa> ...a que te pueda hacer algo... ...la naturaleza, tú la, te metes la, en un la, cubo... La ¿no? ¿Quién? ¿Quién? Por otros humanos... <risa> sí, por miedo a otros humanos... No. ...pero bueno, ¿los humanos son naturales o son artificiales? No sí, <risa> sí, ya podemos empezar a ...entonces... El sistema de mercado es una religión, tiene como Dios al dinero y Jesucristo es la deuda. El hijo de Dios, el hijo del dinero que es la deuda, es el Jesucristo de la religión del dinero. Y entonces... Eh, es una religión que claro eh, eh, tú, eres, tú eres creyente y practicante, ¿no? practicante <risa> solo practicante solo creyente, pero no creyente. no creyente eso es muy raro en la católica hay creyentes pero no practicantes, pero practicantes no creyentes no hay como un monaguillo que va a obligar <risa> pero tú no crees pero practicas, pero, pero, pero, pero practicas. Y claro, es, es, en esta religión, ¿cuánto, cuánto, cuánto, tío, ¿cuánto hace que te has metido en esta secta? Por, novena, por lo menos, 12 años. ¿12 años? 12 años metidos en la secta de, del dinero, Capitalismo. en la religión del dinero. Claro, porque antes vivían del dinero. Ellos vivían del dinero, pero yo vivía del mismo. ¡Claro! Es que eso es una manera de no meterse del todo, <risas> quedarse un poco ahí. Bueno, bueno, yo creo que de todo se puede salir. Vamos ah, a dejarlo ahí por hoy.